Eh, ¿Qué tal? Les hablo habla su amigo MagoFit y hoy les hablaré sobre lo que seguro es el suplemento más vendido en todo lo que es la nutrición deportiva. Así es, si no lo sabías, la whey protein o proteína en polvo es uno de los mejores suplementos que puedes conseguir en el medio fitness. Así que hoy hablaré sobre qué es, cómo tomarla y por qué es importante para tu día a día. Aunque la gente piensa que la proteína está dirigida directamente a los deportistas, también se han conseguido muchísimos, pero muchísimos beneficios a las personas que entrenan en su casa, que entrenan en gimnasio o hasta que ni siquiera entrenan. Este video lo hago porque mis asesorados todo el tiempo me escriben preguntándome por qué yo les mando proteína en polvo en su plan de alimentación. Esta gente está preocupada porque no saben qué es lo que... En ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es una proteína en polvo? ¿Por qué tomarla? Y esto es gracias a esas personas que ni siquiera se toman un segundo de su día para por lo menos no sé hacer ejercicio o para por lo menos saber qué es comer saludable. Entonces se inventa que es traída de Marte, que tiene esteroides, asteroides como también le dicen, que tiene químicos, pero en realidad es un alimento... Porque es un alimento, es un suplemento alimenticio Que es de los más puros en el mercado Lo primero que hay que saber es que no contiene ninguno de estos ingredientes Para que vean lo puro que es este alimento La proteína viene de la leche de la vaca Del suero de la leche de la vaca Ella se divide en dos, caseína y whey protein Que es lo que vamos a hablar hoy La whey protein es lo más puro Lo más puro que puedes conseguir Es como si comieras una carne, pollo, pescado, huevo Lo que pasa es que es más pura aún Porque no te contiene grasa, no contiene químicos Ni, ni nada añadido adicional Esa el suero de la leche de la vaca, así que yo creo que ya es hora de que ese mito de, de que la proteína que, que tiene químicos, que es dañina, que afecta a los riñones, porque además eso es otro mito que la sobrecarga que, que tienen los químicos que ya mencionamos ya la ciencia demostró de que se ha hecho hasta por 3 gramos por kilogramo de peso de cantidad de proteína ingerida y la persona no le afecta ni le toca el riñón en ningún momento ¿okay? a una persona que claro, tenga una falla hepática, que tenga un problema ya, estamos hablando de patologías mayores, pero una persona del común, una persona simple que, que entrene en un gimnasio o que ni siquiera entrene, pero que esté saludable, esa persona no le va a afectar el riñón por tomar proteína y mucho menos eso de que afecta a la presión arterial. Es más, si ustedes ven, la fórmula que toman los bebés es proteína. Por darles un ejemplo, mientras que el huevo y la leche entera tiene un valor biológico de 93, mientras que la proteína tiene de 110, estamos hablando de que su composición de aminoácidos es mucho mayor y adicional la absorción se va a hacer mucho más, pero mucho más rápida. Es muy común que usted haya visto en el gimnasio personas tomándose un batido de proteína al finalizar el entrenamiento y es porque ya los estudios han demostrado que aunque se puede tomar en el desayuno, en la merienda, antes del entrenamiento o cualquier hora del día, la proteína en polvo es mejor consumirla justo al terminar el entrenamiento ¿Por qué? Porque ahí se abre una ventana anabólica. Esa ventana es debido a que el músculo, por su fatiga, por su estrés, por, por, ese, por esa sobrecarga que tuvo, ese entrenamiento, eh, ese músculo empieza a consumirse el mismo. Él empieza a pedir alimento rápido. Y por esto libera también mucho cortisol. Este cortisol causa catabolismo, que en realidad es que pierdes masa muscular mientras almacenas grasa. Por eso lo ideal es que al finalizar el entrenamiento se tome la proteína para que ella vaya directo al músculo. Pero como ya les dije, la proteína es la misma que en polvo, la, es la misma que es en sólido. Usted puede terminar el entrenamiento, puede comerse una pechuga de pollo O usted puede tomar su batido de proteína Usted tiene que ver cuál, qué es lo que es. más facilidad económica y más beneficio para su cuerpo Fíjense que la proteína animal, unos 100 gramos de pechuga de pollo está más o menos unos 25, 30 gramos de proteína, okay? porque 100 gramos de pollo no significa que sean 100 gramos de proteína, son unos 25 o 30 gramos de, de proteína, pero contiene grasa y contiene las otras cosas, que. y adicional a eso, se toma unos 45 minutos el cuerpo poder absorberla, esa proteína por, por sólida, por todo el proceso digestivo, mientras que una proteína en líquido, que estamos hablando de unos 24 25 gramos de, de proteína por scoop, que es lo ideal, no contiene nada dañino, tiene que ver también que, que es una proteína de buena calidad, que sea cero carbohidratos, cero azúcar, cero grasa. Y también debe pensar que esta proteína se va a absorber en unos 15 minutos máximo. Okay, por eso es el beneficio de la proteína en polvo. La ciencia se encargó de crear la proteína más pura y más efectiva para el cuerpo, para el consumo humano en este polvo. Al ver lo puro que es la proteína, nos damos cuenta de por qué está catalogado como un alimento. La Whey Protein está catalogada como un alimento porque es una proteína. Pero eso sí, debe saber muy bien cómo debe tomarlo. Como ya les mencioné, Pueden tomárselo en merienda, al finalizar el entrenamiento para que haya directamente el músculo, antes de acostarse o dormir. Por lo menos les voy a hablar un poquito de mi caso. Yo llego y al finalizar el entrenamiento me tomo un scoop de, de proteína, pero en el desayuno también suplanto lo que es la proteína, eh, como el huevo. Como lo suplanto por dos scoops de proteína, pero, ojo, ojo, siempre acompañado con un carbohidrato para que me den la energía. Recuerda que como se los expliqué en este video, los carbohidratos son la principal fuente de energía para el organismo y hay que consumirlos. Siempre. Entonces yo lo que hago es suplantar la proteína del desayuno más, ¿no? El carbohidrato, la avena siempre me... Yo por lo menos me como entre 50-60 gramos de avena todas las mañanas. Junto a mis dos scoops de proteína. Como tip también, yo llego y lo que hago es... Bato la proteína, se la echo a la avena y el mismo lo revuelvo y me la como directo. No lo no, no la caliento, no la cocino, no le echo más agua, no. Ni me lo como por separado. Todos juntos. Quiero que antes de que terminemos este video... Recordarles que nunca deben suplantar una comida principal por un batido. Si usted suplanta una comida principal por un batido de proteína, usted va a perder mucho peso. Eso se lo puedo garantizar. Sin embargo, un 80 o 90% de ese peso que usted va a perder es en masa muscular. Y el otro porcentaje, póngale usted un 20%, va a ser de puro líquido, que eso es lo primero que se pierde. Pero esto es lo que le va a llevar a usted a tener un efecto rebote. O puede hasta llegar a pesar el doble de antes. Es ahí la importancia que ustedes cuiden su salud. Porque no está bien perder masa muscular. No está bien perder un